y qué vamos a hacer esta es una especie de combate ¿no? entonces va a colocarse una persona aquí y la otra persona del otro extremo acá. va a ser un combate de artes marciales entonces yo voy a mandar un golpe a mi contrincante y mi contrincante va a recibirlo ¡pah! Tiene que reaccionar Entonces es acción Reacción de quien les recibe Y nuevamente La respuesta Entonces estamos recibiendo Y dando Esto solo es un ejemplo Ustedes tienen que ser muy creativos para Idearse diferentes formas de golpear de mandar golpes Etcétera ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién es la primera pareja? que comienza el combate. ¡Eso! Muy bien. Cierren el círculo, por favor. Allá. Y ábranlo un poquito más. Que no escapen, que no salgan corriendo. Aquí pueden abrirlo un poquito más bien. Conciencia del espacio. Sé de dónde estoy ubicado. Cuando quieran empezar, quien quiera empezar, listo. Ya, la ¡Sí! Fuerte, fuerte ya yeah, yeah, yeah. Dale, métanse en la convención entonces. Jueguen con lo que hay. Sí, sí, sí. <risa> a trabajar algo que se llama en la metodología el hipnotizador. Tiene muchos nombres esta, esta dinámica, también le llaman la mano que guía. Entonces, ¿eh? para eso lo hacen la muestra. Entonces, estamos en parejas, ¿verdad? Y es persona A y persona B. Primero, persona A va a colocar su mano como a esta altura. Y persona D va a colocar su mirada en la palma de la mano. Vas a acercarte un poquito más, como a unos 10 centímetros de distancia, como aquí. ¡Eso! Ahí estamos. Entonces, yo voy a empezar a mover mi mano. Y como si hubiera un imán en mi mano y en tu nariz o en tus ojitos, vas a mover tu cabeza Ajá. hacia donde mi mano se mueve. ¡Eso! Puedo desplazarme, puedo ir abajo, sin tocarla a ella, solo estoy dirigiéndola con la mirada. Puedo ir adelante, puedo ir atrás, puedo subir y acá. ¿De acuerdo? Silencio. Ahí. Concéntrense. inhalen y exhalen, respiren por favor, y cuando escuchen la palmada, comienzan, ya, comienzan despacio, de sus bracitos de sus manitas poner el cuerpo como atento a la situación y cuidan que hay otros cuerpos también en el espacio moviéndose no, no me dejo llevar tanto, tanto, Sí, me dejo llevar por el juego pero estoy consciente estoy con mi percepción abierta al espacio sabiendo lo que pasa principalmente el hipnotizador que está a cargo y que tiene la responsabilidad ahorita. me dirijan por completo yo no decido nada dejo al hipnotizador a la hipnotizadora que me dirija por completo Solo estoy atenta al movimiento de la mano para poder ir hacia donde la mano va. No puedo despegarme, hay un imán que me atrae hacia la palma de la mano. Intento, experimento Puedo buscar un poco diferentes velocidades Cuidando el espacio, cuidando a la gente en el espacio Pero puedo experimentar Desplazarme un poco más rápido o más lento O mover mi mano más rápido o moverla más lento atrás y adelante para poderme mover libremente y cambios eso, relajen un poco sus ojos no se los restrieguen nada más, no se los restrieguen respiren de nuevo frente a frente, no se distraigan mucho y coloca la mano a la persona suelten sus bracitos eso respiren y, y exhalen y y Sí, exploren nuevas dinámicas, lugares, velocidades, pero siempre con atención a dónde estoy puesto, dónde estoy puesta, cuidado, estoy atenta, estoy atento a dónde estoy poniendo a mi compañero, a mi compañera eso ajá, muy bien hecho Luqui, en el caso que me canso con esa mano puedo cambiarla pero sin que mi compañero se detenga pongo la mano, la antepongo y bajo la otra de manera inmediata para que mi compañero no deje de hacer su trabajo mis bracitos, eso. Suelto, solo suelto y dejo que mi cuerpo se acomode en donde necesita acomodarse para el movimiento. Yo estoy fiel a la mano.